Es que no lo ves, te quiero, la gente como tú necesita un letrero, peligro, te puedes enamorar. No hay forma de escapar, no puedo, necesito de ti, en extremo me haces mal, pero me encanta. Mi cabeza no para de girar Y todo esto es por ti Me tocaron tus labios y me perdí Me intoxicas y estoy que me alucino Solo con una gota tu elixir vil. Me dejó adicto a ti Sabes que me envenenas y me encantas así, toxifica mis venas. Es tarde ya para renunciar. Prove de ti sin saber que ya me vas a acabar lentamente. Subí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 y sabes que me envenenas Y me encantas así Toxifica mis venas Tóxico y letal Pero vale la pena Y no me tengas piedad Intoxícame Intoxícame Con tu amor Dame tu amor sin piedad Intoxícame, intoxícame Y no me tengas piedad, intoxícame Necesito de ti, aunque me haga mal tu amor sin piedad, necesito de ti Intoxícame, intoxícame ya